PHP 5.2, lento al concatenar. Tras actualizar a PHP 5.3, he podido comprobar que ciertas aplicaciones funcionaban mucho más lentas. Una vez descartado que los problemas no estaban en el paso de isapia a -G, he dado con la clave, que es la ISUE 46198. Parece ser que si con catemanos asignado la cadena original, en la forma como, dólares cadena igual dólares cadena. Valor. El resultado es tremendamente ineficiente. Según mis pruebas entre 3 y 30 veces más lento que haciéndolo así, dólares cadena igual valor. El argumento que aducen es que en el primer caso, la cadena debe ser copiada, mientras que en el segundo no. Personalmente, y aunque sigo siendo bastante entusiasta de PHP, lo encuentro intolerable. La explicación dada es consistente si el comportamiento siempre hubiera sido así, pero es que concatenando como en el primer ejemplo sobre PHP 5.1, el rendimiento es igualmente bueno. Puedo comprender, que se hayan aplicado optimizaciones sobre la segunda variante, que lo hagan mucho más eficiente en nuevas versiones de PHP, pero no puedo entender por qué han cambiado una implementación a peor. Como colofón, ciertas deficiencias en la 5.3, desde la ya mencionada ausencia de ISAPI, que según he visto era más eficiente que FASTG, o los problemas con IF6, son sin duda un paso para atrás. Precisamente una de las claves de PHP era su rendimiento, que permitió imponerse en su día a ColdFusion y aspamen de su facilidad, capacidad de conexión a base de datos y portabilidad, pero lamentablemente, se ha ido quedando atrás respecto a la competencia. Si a todo lo visto, le añadimos los múltiples retrasos en PHP 6, nos daremos cuenta de los problemas internos que debe de estar sufriendo el desarrollo.